Bueno, pues en este módulo 5, esta semana lo que hemos visto es cómo poder trabajar con esas placas de Arduino eh, con una forma más simple de programación que es utilizando Scratch. Hemos dado algunos ejemplos de, de, de cómo utilizarlas y hemos visto a David implementando su, su robot Sigue Líneas utilizando el, el software de Scratch. Ah, os recomiendo, como siempre, que sigáis los enlaces que hay ah, en el módulo 5 y que consultéis en el foro eh, las... Preguntas que tengáis o las dudas que tengáis al respecto y no dejéis de consultar pues, las webs oficiales donde hay contenido, material y vídeos de, de la comunidad de, de uso de, de Scratch for Arduino. Nos vemos en el siguiente y el último módulo.